Nada, muchas gracias por acudir a la convocatoria. Hemos querido estar esta mañana aquí en el Colegio Ponce de León para informar de los datos que ya tenemos a día de hoy de la admisión de los alumnos que se ha producido en las etapas educativas de dos a tres años y también de uno a dos años. Como saben, el plazo de admisión finalizó el día de abril. Durante este periodo hemos estado recuperando toda la información. Y en las dos etapas educativas hay más de 15.912 alumnos, 15 alumnos, cerca de 16.000 alumnos, eh, los que se han matriculado en lo que las familias han decidido continuar sus estudios en dos o tres años e iniciar sus estudios en uno o dos años. Concretamente en la provincia de Valladolid han sido 4.000 los alumnos que sean eh, las familias que han decidido esta, este servicio educativo, 2.500 de dos a tres años y 1.600 de uno a dos años. Eh, ha sido una medida muy bien acogida por las familias, por tanto, pues, agradezco también la confianza de las familias en el sistema educativo de Castilla y León. Y en cuanto al desglose, pues de los 16.000 alumnos, eh, eh, 9 .9, casi 10.000, 9.975 son de 2 a 3 años y 6.100 han sido de 1 a 2 años. Un volumen muy importante, también de 1 a 2, daros cuenta que son las etapas educativas muy chiquitines, que quizá también pues, eh, las familias todavía, a esas etapas están los niños más en el ámbito familiar, pero en esta vez... Eh, se ha decidido confiar en el sistema educativo de Castilla y León. Todo eso para 643 centros, como sabéis, que eso ya lo habíamos anunciado para que es la, la oferta que se hace, 363 públicos entre Junta de Castilla y Ayuntamientos y 280 privados. Y en la provincia de Valladolid pues saben que han sido 146 los centros, la mitad mitad entre públicos y privados. Todo eso también acompañado de servicios de madrugadores, servicios de comedor, servicios de todos los servicios complementarios que también ofrecemos para que estas etapas educativas tengan las mismas prestaciones y las mismas condiciones que el resto de las etapas, aun cuando estas etapas no sean obligatorias. Como saben, la obligatoriedad empieza a partir de seis años, a partir de tres ya está prácticamente instaurada la obligatoriedad, o esa necesidad para el sistema educativo y lo que estamos implantando es de 0 a 3, pero que está, como voy a decir, teniendo mucha aceptación y muy acogido por parte de las familias. Concretamente en este centro en el que estamos va a tener dos unidades, va a tener unidad de 1 a 2 años y unidad de 2 a 3 años, eh, es necesario hacer obras en este en este colegio, eh, junto con otras 80, digo, 80 centros donde hay que hacer también obras. Las obras van a ser de 3,4 millones de euros y concretamente en este centro son unos 28.000 euros la, la obra que, que, que se va a realizar. Eh, todo eso para que durante este verano eh, todos los centros donde hay que hacer obras de uno o dos, sobre todo porque dos o tres ya se hicieron en el curso pasado, esté plenamente acondicionado para el septiembre, cuando arranque el curso, esté ya todo acondicionado para los alumnos de uno a dos años y de 2 a tres.